Mera, DJ, dile a ella que me lo ponga pa' tra. Yo, tra, tra, tra, tra, aquí la vamos a montar. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. de espalda. Yo, DJ, güey, ahí. ahí. Aquí la vamos a montar. Ahí. Ahí. Así. Yeah. Dile a ella que me lo ponga para atrás. Tra, tra, tra. Dile a ella que me lo ponga para atrás. Yo soy énfasis, DJ Alexis produciendo, reggaetón latino y más el álbum. Ay, sí, ahí. ahí así. Ahí, ahí, así. Aquí la vamos a montar.